Siguen las arbitrariedades, siguen las cosas en contra de los medios de comunicación. A ver, yo hago una pregunta, cuando uno no tiene nada que ocultar, ¿por qué neutralizar los medios de comunicación? El que nada de nada teme, pero aquí pasa algo curioso y es que siguen y siguen con las arbitrariedades de seguir cerrando emisoras, medios de comunicación, perseguir a los periodistas... Y, y la parte preocupante es que eh, la comunidad internacional Las ONGs, Derechos Humanos, Corte Penal Internacional Hombre, tomen esto como un punto de vista Que está totalmente mandado a recoger Porque entonces de manera pues que no se puede expresar Algo que vaya en contra de ellos Porque inmediatamente es considerado delito eh, Traición a la patria, hostigación al odio Bueno, una cantidad de cosas que no se logran captar ni se logran digerir. Aquí la pregunta es, ¿hasta dónde se le va a seguir permitiendo al señor Maduro y a su cúpulo a Chavista de que ellos sigan ultrabajando, cerrando y en el peor de los casos desapareciendo a los comunicadores? Esto es preocupante, esto lo único que demuestra la debilidad de un régimen al no afrontar las consecuencias de sus actos, sino más bien callar a los medios de comunicación sacándolos del aire en su defecto, encarcelándolos. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU calificó de arbitraria la detención del periodista venezolano Roland Carreño. Se estaban demorando en coger a los grandes han cogido a, a ciertos colegas como es en el ejército de rango bajo, pero aquí ya se fueron por, por los grandes y no hay explicación alguna. La SNTP, Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa de Venezuela, respaldó la declaración del grupo de trabajo a través de sus cuentas en las redes sociales. El Consejo de Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas, ONU, determinó que la detención del periodista venezolano Roland Carreño por parte del régimen de Nicolás Maduro, es totalmente arbitraria. Alertó que el encarcelamiento, en su opinión 48 del 2022, es una práctica sistemática en Venezuela ejecutada por la dictadura. Por ello, la SNTP respaldó la declaración del Grupo de Trabajo a través de sus cuentas en las redes sociales. Recordemos que Carreño, en octubre del 2020, porque esta no es la primera vez en octubre del 2020 fue detenido por las fuerzas del régimen supuestamente portando armas para promover acciones violentas y se le imputó la comisión de los delitos de financiamiento al terrorismo conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra viene una pregunta aquí a todo esto ustedes se acuerdan que cuando eh, roland fue detenido en ese en ese momento él es detenido y simultáneamente allana el apartamento de él y como cosa casual aparecieron un poco de armamentos que supuestamente es para financiar al terrorismo. La pregunta es si este señor está atacando, acusando al régimen de Maduro precisamente contra el terrorismo ¿por qué ahora lo acusan de terrorista. ¿De dónde aparecieron esas armas? Ahora no nos digamos mentiras. Los periodistas, todos los medios de comunicación en Venezuela están neutralizados. Y ellos, si, el, si la gente del común está pasando penurias para conseguir algo de dinero, ¿ustedes se pueden imaginar lo que tiene un comunicador, un periodista en Venezuela? En este momento lo único que le, se le puede encontrar a un periodista en Venezuela en este momento es hambre, a menos de que sea de la misma cúpula del régimen. Entonces es algo totalmente contrario. Cuando le dicen que es financiamiento al terrorismo, contra, eh, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra, o sea no, no hablan ni siquiera de una pistola, de un revólver, de armas de guerra, entonces es algo totalmente arbitrario y... No se logra entender cuál es la posición de estos porque pasa lo mismo que pasó con Javier Tarazona de que dicen tener pruebas pero nunca las muestran. Aquí pasó lo mismo, por eso tuvieron que soltarlo a él. En su momento su defensa informó que también fue acusado de asociación para delinquir. O sea, le suman un expediente cosa de que tengan la claridad de, de ponerlo tras las rejas. Esto es algo que lo pone uno a pensar, pero antes los invito a... A que ustedes se suscriban a nuestro canal Le den like Activen la campanita de notificaciones Y compartan con todos sus amigos en las redes sociales Háganos saber sus comentarios Porque gracias a sus comentarios Seguimos acá Siendo los número uno Informando Diciendo lo que está pasando Porque mira aquí estamos mostrando Que los mismos colegas Están amarrados Están encadenados Están perseguidos Están siendo sacados del aire Están siendo multados Están siendo encarcelados y por eso ellos no pueden dar la noticia que estamos dando acá por eso, si ustedes quieren seguirse enterando de lo que está pasando sobre todo en Venezuela con ese maldito régimen no dejen de seguirnos, vuelvo y digo que hagan así o que hagan así, compartan con nosotros su forma de pensar, su forma de ver las cosas pero lo importante es que podamos seguir acá día a día informando lo que realmente está pasando. Carreño aparte de periodista, también es activista político. Esa es una pata que le nace al cojo porque si fuera solamente periodista, vaya y venga, pero es activista político y obviamente que se le van a ir encima. Pertenece al partido Voluntad Popular liderado por Leopoldo López, quien se encuentra viviendo en el exilio en España tras ser perseguido por el régimen chavista. Solo hasta octubre del año en curso se registraron, oígase bien, solamente lo que ha ocurrido este año hasta octubre, 103 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. Si bien casi todos los casos se refieren a cierre de medios y hostigamiento a periodistas, las cosas no paran ahí, las violaciones del derecho a la libertad de expresión siguieron aumentando en octubre, porque eso fue hasta octubre, pero de octubre para acá. Mes que registró el número más elevado de casos en el año con un total de 45 casos que se tradujeron en 103 violaciones a la libertad de expresión, dice el boletín de la organización no gubernamental. Las emisoras radiales fueron las principales víctimas. Prosigue la ONG que contabilizó 35, oiga, 35 estaciones cerradas el mes pasado por órdenes de la comisión nacional de telecomunicaciones (CONATEL), nueve reporteros fueron violentados casi todos mediante actos de intimidación que incluyeron hostigamiento verbal o judicial por parte de funcionarios públicos la ong da cuenta de 16 casos de violaciones a la libertad de expresión relacionados con internet en un país en el que Numerosos medios de comunicación digitales independientes están bloqueados por decisión de Conatel. No olvidemos que aquel problema no es solamente que cerraron los periódicos, que cerraron los noticieros que cerraron varias estaciones de radio, que cerraron periodistas independientes que tienen de pronto una localidad o tienen una capacidad para una ciudad o para un pueblo, también fueron bloqueados en su momento. Y no, y no contentos con eso, todos aquellos que pertenezcan de una u otra forma en la parte digital por medio del internet, pues quedaron jodidos porque como eso con ATEL lo maneja directamente al régimen, pues desde ahí llegan y dicen esto pasa, esto no pasa. Y por eso se veían esas noticias cuando veíamos a la cubana, cuando una colega de nosotros está entrevistando a una cubana allá en la Habana y le decía, "Vete, vete para tu pueblo que ya están aguantando la física de hambre." Ellos juran y rejuran que nosotros estamos viviendo aquí con taparrabos. Ellos juran y rejuran que aquí la gente está mucho que aquí no hay vida. Si nosotros nos remontamos a la Habana actual, y la comparamos con, con países como Colombia, no, son años luz los que hay de diferencia. Vuelvo y digo, es un grupito pequeño los que hacen la fiesta, los demás vienen a ser los empleados o los peones. Cortes de fibra óptica y apagones fueron los principales motivos de fallas en el mes, añade el escrito. No olvidemos que Venezuela tiene partes que hasta se va la luz 20 veces. Entonces, es una cosa desastrosa. Entonces, aparte de que no tienen una buena red de internet y que, aparte de que los están bloqueando entendemos la cuestión de la luz que eso y nada es lo mismo 79 emisoras de radio cerraron este año en 16 de los 23 estados de venezuela la ong foro penal afirmó que en venezuela existen 247 presos políticos en las cárceles venezolanas la organización en su cuenta en twitter indicó que del total de casos contabilizados 233 son hombres y 14 mujeres de los cuales 115 son civiles y 132 militares Pertenecientes o retirados de la fuerza armada nacional bolivariana la ong detalló que de los de los 247 presos 158 esperan por una sentencia de tribunal y 89 ya fueron condenados no vayamos tan lejos el caso de javier tarazona que no me canso de nombrarlo ya pasó los primeros 500 días ya comenzó una nueva cuenta y no se le ha iniciado el juicio, ni se han mostrado las pruebas. O sea, aquí ellos hacen lo que se les da la gana. La pregunta es, ¿hasta cuándo se va a permitir eso? Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.